Ahora, vamos a repasar los verbos SER y ESTAR. ¿Cómo eres? Soy una persona abierta y alegre. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Gracias. Aquí vemos el verbo SER y el verbo ESTAR. ¿Cómo eres? Soy una persona abierta y y alegre es una descripción de una persona. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Es una condición. Los verbos ser y estar. Ambos significan to be en inglés. La conjugación es irregular, y dependiendo en el uso, cambia el significado de los adjetivos. Vamos a mirar el verbo ser. Yo soy, tú eres, usted, él, ella es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ustedes, ellos, ellas son. Vamos a ver cuándo usamos el verbo ser. Descripción, la profesora es simpática. Profesión, Jorge es médico. Características, mi amiga es inteligente. Laura, es la una de la tarde Origen Mi marido es colombiano Relación Lucas es mi hijo Ahora vamos a ver el verbo estar. Yo estoy, tú estás, usted, él, ella está. Nosotros, nosotras, estamos, vosotros, vosotras, estáis, ustedes, ellos, ellas, están. Vamos a ver cuándo usamos el verbo estar. Lugar. Mis padres están en Perú. Acción. Ellos están estudiando. Condición. El niño está enfermo. Emoción. Nosotros estamos contentos. Ubicación. El libro está en la mesa. Ahora, a practicar. Vamos a decidir si vamos a usar el verbo ser o estar. Yo soy de España. Yo estoy de España. Soy. Yo soy de España. Origen. Número dos. Mis amigos son o están en Chile. Están. Mis amigos están en Chile. Lugar. Número 3. Nosotros somos o estamos aprendiendo español. Estamos. Nosotros estamos aprendiendo español. Una acción. Cuatro. ¿Cómo es o está tu mejor amiga? Ella es o está alta y morena. Es. ¿Cómo es tu mejor amiga? Ella es alta y morena. Es una descripción. Cinco. ¿Cómo es o está tu madre? ¿Ella es o está cansada? Está. ¿Cómo está tu madre? Ella está cansada. Es una condición. Número 6. ¿Mi novio es o está Piloto. Es. Mi novio es piloto. Es una profesión. Número siete. Son o están las tres de la tarde. Son. Son las tres de la tarde. La hora. Número ocho. ¿Dónde es o está la biblioteca? Está. ¿Dónde está la biblioteca? Ubicación.